a compartir el proceso de retorneado, en este caso es un cuenco que se torneó, se dejó un día o más días y si lo dejo envuelto en nylon y está en dureza de cuero para poder pulir y hacer la terminación final. Yo generalmente, eh, como son piezas funcionales, le doy este, un poco de atención a la parte interna, podríamos no, no hacerlo, pero empiezo por el retorneado de, del interior o el, o el pulido más que nada busco centrar la pieza en movimiento ¿Sí? y en este caso vamos a fijar la, la pieza con, con rollitos de barro con Así afirmo bien sobre la platina y sobre la pieza y una vez que fijé vuelvo a prender el interior podría utilizar un devastador redondo de cinta yo últimamente estoy usando bastante este tipo de devastadores pero como tiene muy poco para hacerlo simplemente voy a utilizar una, una esteca en forma de cuchara de madera y voy a ir del centro hacia afuera del fondo simplemente para centralizar de voy del centro hacia afuera y simplemente nivelo un poco el fondo esto podríamos evitarlo perfectamente, hay, hay alfareros que prefieren tocar lo menos posible. Las piezas simplemente es un detalle de terminación. Y si en el caso del borde que tiene un leve movimiento, también podría trabajarlo desde acá. Y ya suavizarlo. Para retornear el otro lado, apoyo y otra vez trato de centrar. La mano izquierda acompaña y la mano derecha va llevando al lugar. La pieza. y afirmo con rollos de barro contra el plato y con la pieza con cuidado de no deformar. Para el retorneado del exterior o utilizo o un devastador de, de cinta de estas características, ¿sí? de fleje, o este ya está bastante gastadito pero es un fleje o una sierrita doblada en L, en este caso con un mango de madera, para trabajar este en el exterior ¿sí? como yo tengo la marca de la sacada del, del torno ¿sí? de los dedos lo que voy a trabajar es primero que nada nivelando del centro hacia afuera la base esto simplemente es para nivelar por si hay algún detalle de movimiento en la base ¿sí? una vez que yo hice eso voy a marcar una primera línea externa y lo que me va a dar es el, el giro más parejo y me va a permitir salir desde aquí para ir desbastando y reduciendo el golpe que pueda tener la pieza en el inicio entonces esa va a ser mi referencia para empezar a trabajar desde la línea vean que siempre trato de agarrar la herramienta como si fuera un lápiz me apoyo en los dedos y en la pieza de la otra mano para encontrar el punto de firmeza y voy desde ahí desgastando. Y de ahí trabajo todo lo que es desde esa línea hacia el costado. Una vez que yo saqué el golpe, ya puedo trabajar con el ángulo o con la parte plana de, del devastador todo el costado. Y acá lo mismo. Si fuera necesario, solamente trabajo este sector. Si veo que la pieza puede tener algo más de espesor o algún alguna curva o la línea de la curva que yo quiera corregir un poco más puedo seguir hasta abajo eso ya es opcional en teoría siempre que trabajamos tratamos de, de aprovechar al máximo el, el barro que, que centramos y que levantamos y en todo caso redibujamos la forma pero sin perder su esencia inicial yo puedo generar la forma desde el punto de apoyo, o generar un escalón, y desde ahí, la forma. Entonces, una vez que yo trabajé todo el costado, ya me preparo para hacer la parte final del retorneado, que, como le llamamos acá en Uruguay, sería ...definir la balona o el, o el pie de apoyo de, de esta pieza, el, o el junquillo como habitualmente se le, mencio, se le dice en Argentina. Para determinar la balona voy a marcar una segunda línea. Y después de esa línea hacia adentro o del centro hacia esa línea, defino bajo el plano del fondo... que me determina la balona la función de esto va a ser cuando yo esmalte totalmente una pieza limpiar ese apoyo para evitar que se pegue esmalte a la placa y también es una forma de terminación que aliviana un poco la, la pieza siempre pensando que si son piezas funcionales buscar que sean agradables en el uso y, de, y que no sean muy pesadas y me permite además este darle otra terminación. La función de la balona entonces va a ser separar el fondo, que va a estar esmaltado en algunos casos, del apoyo que va a tener la pieza sobre la placa, ¿Sí? esa es la función. Y finalmente, con la esteca de madera o cuchara puedo rectificar ahí la, la forma y suavizar en la base como en el costado y suavizo las aristas que puedan tener para evitar que quede cortante esta balona ya que en el uso, sobre todo en piezas de alta, puede quedar filoso y a su vez en el, en el uso habitual puede generar que se rompa más fácilmente después descalzo el pegado y si te dar algún detalle lo ya lo trabajo a mano en el caso de yo trabajara con formas eh, similares como el caso de los cuencos trabajo en vez de, de, de, de, la de, de adherir la pieza a la platina con este, los pedacitos de barro me hago lo que llamamos un torreón, que lo vamos a ver en el retorneado de unos azucareros